Bueno, yo creo que uno de los propósitos que tenemos para Año Nuevo, para este 2023, es que nadie nos limite, no tener límites en hacer cosas, en crear, como le pasa a nuestra amiga Daniela, que es eh, realmente una persona, una profesional, además, una buena amiga y una persona que tiene muchísimas ideas y muchas ganas de trabajar y de hacer cosas. Y bueno, este establecimiento donde nos encontramos, que ya tiene su trayectoria, ya son cuatro para cinco años casi, ¿no? Daniela, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien, casi. Cuatro años sí. bueno, y no encontramos nuestros sillones. Bueno, que vamos, tenemos que decir que ha reformado todo. Estamos aquí en lo que es Isdabe, en esta zona muy bien ubicada en este Pony Marbella. Y cuéntame, sí, cuéntame que querías tú finalizar el año haciendo cosas nuevas que has creado. ¿Qué has creado? ¿Qué has creado? Algo muy diferente. Vamos a hacer el fin de año, va a venir todo el mundo en pijama. ...y de animales, y entonces cada uno un animal diferente. Bueno, ¿cuál es el para ti? Que tengo mi loba, <risa> que te tengo mi loba con este, ¿sí? Pues voy a ser canguro. Voy a ser canguro. <risa> Bueno, la verdad es que el canguro es un animal muy bonito, a mí siempre ha gustado, estos es animales de Australia que son preciosos que llevan además, que acogen a todo el mundo. Va muy muy contigo, porque el canguro ha visto que lleva a su niño ahí en la barriga sí, siempre, allá sí, ha nacido, pero está ahí. Entonces, muy representativo que tú acoges a todo el mundo aquí en tu paz, ¿no? Es muy representativo. ¿Cómo vas a celebrar aparte de esa noche de Pijama con muchos amigos? Pero ¿cómo vas a empezar el año? ¿Cuáles son tus proyectos y qué le pides a este 2020? Pues, bueno voy a empezar, quiero hacer un, bueno tengo un proyecto más diferente y entonces no voy a abrir más por la mañana, voy a cancelar los desayunos. Eh, tengo ya preparativos para hacer el brunch, party brunch. El mediodía, ¿no? Sí, no. sí, desayuno y lunch uno no. y por la noche cóctel bar, cócteles que no hay por aquí. Uh, una sorpresa va a ser porque son cócteles muy diferentes y poner un precio como 7 siete 8 euros más uh, más, caro. más caro, sí, y hacer, darle el enfoque de cóctel bar. Y bueno, fiestas privadas, cumpleaños, es lo que hago siempre. Es un cocinero que lo hemos conocido, sí. que va a preparar unos platos exquisitos, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué platos son los que van a ser más representativos, por ejemplo, este fin de año, ¿no? Porque hay que empezar el año, eh, pues también, uh, bien nutrido y bien alimentado, ¿no? Y ha preparado algo muy especial, ¿no? Bueno, este fin de año sí lo más especial es caviar de merenjena. y luego también es un poco particular porque hemos hecho una encuesta a la gente que le gustaría comer, entonces... Eh, bueno tenemos el tortellini de ricota con eh, con pera y bueno, cosas, cosas... exquisitas, cosas exquisitas sí, ¿no? sí, sí, sí que, sí, sí. Es que Empezar el año bien, ¿no? Con esos propósitos como tú haces Y que me ha encantado la decoración Porque es preciosa y un cambio total Es que has cambiado totalmente todo Podemos sí, decir, ¿no? Sí sin límites Sí, como el nombre, no límites <ríe> sí, sí. Sin límites Estos sillones son espectaculares, ¿eh? Aquí nos vamos a hacer más que más de una entrevista sí, eh Esto bien, lo cojo bien, yo ya bien. del estudio televisivo eh Porque sí. me ha encantado, Daniela Y bueno, la verdad es que también te quería preguntar ...porque las cosas temáticas... ...porque es verdad que nosotros hemos vivido aquí cumpleaños y fiestas... ...en la que has tenido música muy bonita, me has sí, llamado... Sí. ...elena que tengo este artista y tal, vente... ...y como vivimos cerca... ...pues digo, venga vamos a echar un ratito ahí con Daniela... ...y hemos pasado muy bien, vas a tener esa temática también de... Tener... ...siempre, siempre, siempre voy a hacer espectáculos... ...sí, siempre... Uh, ...estoy pensando hacer eventos... ...sabes, de diferentes temas... Uh -huh. ...estoy también ahora en... Uh, hacer unos vestidos especiales con el logotipo que compra la marca y nadie puede usarla con mis leones y no limits. <risa> unos vestidos diferentes, como el bar diferente, todo diferente. O sea que invito a la gente a que venga a visitarlo, a verlo, a tomar esos cócteles está maravilloso. Y Daniela, la verdad es que aquí nos encontramos súper a gusto, súper bien, estamos bien ubicados, ya sabemos que todo el día viene, todos los días o vaya a cerrar algún día. ...no abro todos los días... Todos los días sí. ¿no? ...yo quería preguntarte también por tu país... ...cómo se viven allí las, las navidades... ...cómo que es la tradición de comer el fin de año... ...si también coméis la uva... ¿Cómo, ...cómo es en tu país celebrar las, las fiestas estas? ...se parece mucho la verdad... ...si sí, se come la uva y la comida... ...igual más o menos hay una ensaladilla especial... ...como la ensaladilla rusa... ...pero bueno hecho un poquito diferente... ...pero más o menos igual hay unos huevos rellenos estilo francés sabes con paté con y el pavo la se come de, de navidad también, también ¿no? sí y la uva se comen y las uvas también hay en muchas regiones el cerdo que sacrifica el cerdo y se sí, hace se ahí con la sí caña, ¿no? ¿Y la uva? ¿Se come la uva? No, soy de tradición como en Italia, que dice que se come lenteja. No, no, en otros sitios, ahí la uva también. En ¿no? rumanía la uva, la uva. La uva también. ¿no? Sí. y de dulces especiales, como por ejemplo en Francia, también hay como una torta, hay un dulce especial. Aquí tenemos también otro tipo de, de dulces. En sí. hay... rumanía ¿Qué? también hay un dulce especial. También, ¿no? Sí, se llama <risa> cozonac Ah, mira. Que sí, que es, es muy rico. ¿Qué lleva ese dulce? Eh, se parece mucho... ...a los bizcochos esos que son especiales... ...pero viene con muchas cosas como dulce adentro... ...con frutas secos, ¿sabes? Y bueno, se puede hacer de muchas maneras... ...pero se parece mucho a un, no sé... Como bizcocho, aquí un poco diferente. Algo rico, rico, rico, porque sí, suena muy bien, bien ¿no? Se sí, parecido también en cada sí. país, tiene su especialidad, ¿no? Sí, en dulce sí, sí. y cada sitio tiene la vuelta, como lo de tu país también, ¿no? Bueno, la verdad, no he vivido mucho en Rumanía. Tienes pues aquí Andaluza, Daniela, así es que, que tú eres Andaluza. Luego creciendo en Inglaterra, luego de Inglaterra aquí, mix de culturas. Pero Andalucía para ti eh, ha representado sí. mucho, ¿no? Sí. Mucha vivencia. Muchas cosas aquí en Andalucía y sí, espero que verdad. no te vayas, que te quedes aquí para siempre ya. No, no la verdad, sí, me, aquí me siento como en casa, ¿sabes? Tengo todo lo que me hace falta, el calor, el mar, las palmeras, también, ¿también? ¿también? <risa> sí, sí, por eso aquí me encanta, no es quiero claro. irme de aquí. Sí. Bueno, la verdad es que Daniela, yo quería, no quería despedir el año sin despedirme también de, de, de las amistades, ¿no? Para recibir el año nuevo también con alegría, sí. que ya vendremos también, siempre que nos llames, sabe que si podemos, estamos aquí contigo y que tienes una clientela estupenda, que sigas así creando. Sin límite, que Sin tú bien. no eres una mujer de límite, nunca lo has sido y nunca lo vas a ser. Daniela es un ejemplo de una mujer luchadora, trabajadora y aquí te vemos siempre al pie del cañón. Pues gracias por atendernos, Daniela. Feliz año nuevo sí, para ti y tus clientes. Que todos tengan un año buenísimo. Que sí, para va a ser todos. Muy divertido, bueno. Va a ser muy divertido mañana. Ahora mira, es que todavía me queda de arreglar mil yeah, cosas. De loba, de loba. Gracias, Daniela. Feliz año nuevo. Feliz año.